Buenos días, esta plática está dedicada a una niña llamada Daniela Itzel Serrano Ortega, es la eh, sobrina de unos eh, compañeros eh, del Dharma de nosotros, es la eh, era la hijita de eh, una sobrina de nuestra amiga en Cancún, Hilda. Eh, no les puedo decir cuántos años eh, tuvo cuando falleció, eh, pero sé que era alumna en el colegio Enrique Repsamen en la ciudad de México y falleció eh, durante el terremoto. y cuando enfrentamos una situación de tanto sufrimiento y miramos las caras y escuchamos los nombres de las personas que fallecieron, estamos también eh, viviendo la pérdida por la empatía que surge naturalmente en un corazón humano. Así que cuando reflexionamos sobre lo que pasó lo hacemos eh, reconociendo que las personas que fallecieron son nuestras hijas y nuestras sobrinas y nuestros hermanos padres. Y cuando vivimos momentos así, eh, juntos o colectivamente, eh, surge una pregunta, eh, surge la pregunta ¿qué uno puede hacer ante sufrimiento de esta magnitud? ¿De qué sirve mi comodidad cuando otros están sufriendo así? Y estas son preguntas claves. Y es importante no dejar que las preguntas queden en el aire, sino son preguntas que merecen toda nuestra atención. Y cuando recién pasa una experiencia, al inicio nosotros mismos vamos a tener eh, para los que sentimos el movimiento y salimos de nuestras casas sintiendo el temblor, eh, tenemos dentro de nosotros cierta trauma física, cierta adrenalina, cierta experiencia que también puede conllevar ¿no? Una, un impacto emocional. Y sí es importante reconocer que cuando pensamos en poder beneficiar a otros necesitamos evaluar nuestra condición, ¿por qué? porque sí necesitamos movilizar dentro de nosotros lo que podemos usar para beneficiar a otros. Y una sensación que surge eh, frente a situaciones de esta magnitud, eh, a veces es una sensación de impotencia o de que uno es el como, como la tierra es lo que tiene todo el poder y uno nada más experimenta lo que nos hace, ¿no? como si nosotros somos totalmente pasivos frente a lo que pasa. Y en estos momentos los que salieron a la calle a ayudar a otros, que inmediatamente se hicieron solidarios y se pusieron en movimiento, eh, tienen una gran ventaja, porque vieron que no son puros víctimas o pasivos, tienen capacidad de actuar. Tampoco se trata de salir nada más para consolarte que tú estás haciendo algo o sentirte útil. ¿Mm? Pero sí, es un momento en que es importante reconocer que sí hay mucho que podemos hacer. Y no solo que podemos hacer, sino que necesitamos hacer. Empezando con tomar muy, muy en serio esta pregunta. ¿Qué puede uno hacer frente a tanto sufrimiento? El primer paso es convertir el uno en yo, que yo puedo hacer, y que yo puedo hacer requiere que evaluamos los recursos que disponemos. Y ver qué recursos disponemos implica necesitamos ver cómo estamos, dónde estamos en este momento. ¿Cómo estamos respondiendo frente a lo que sucede? Y aquí, con la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo? Esto da un peque pequeño giro a la sensación de que esto es un evento que me pasó o nos pasó. ¿No? Y esto aquí llegamos a, ¿no? a un punto clave en todo el Dharma, que la vida no es algo que nos sucede. que lo más importante es cómo nosotros respondemos frente a las situaciones. Esto es lo clave. Y las emociones más tóxicas que tenemos están basadas en la sensación que tenemos que responder solo de una forma, porque la situación externa es lo que provoca la respuesta en nosotros y cuando nos enojamos sentimos que es la única respuesta. En el Dharma estamos construyendo más libertad, más habilidad de ver opciones y reconocer que yo estoy respondiendo a esta situación. No es simplemente algo que me está pasando a mí. y después, de ver cómo estoy respondiendo. Y aquí no sirve de mucho disfrazar frente a nosotros mismos. Si nos sentimos paralizados y tristes o traumatizados, hay que atender esto. Después de un susto fuerte, nuestro sistema neurológico se inunda de adrenalina y de otras hormonas de estrés que siguen en el cuerpo. Y si nuestra manera de responder frente a la situación es continuamente buscar más imágenes, las peores imágenes, porque esto es lo que se, se vende no revistas y es lo que ¿no? se comparte y otra vez estás ¿no? reviviendo la trauma, otra vez estás ¿no? diciéndote a tu, a tu cerebro de soltar más adrenalina y quedas traumatizado. y estimula más la sensación de que es algo que pasó y uno se siente más paralizado. Así que mirarnos sabiamente, compasivamente y ver cómo estamos, qué estamos haciendo. Y aún si estamos buscando las muchísimas eh, noticias alentadoras de tanta respuesta solidaria, compasiva realmente inspiradora pero si esto está ¿no? vinculado con otra vez la sensación y ¿no? hay que cuidar hay que mirar uno mismo como uno lo está viviendo y también es lo que aquí hemos hecho después de ambos sismos es hay que mover el cuerpo movimiento físico descargar esta energía del susto no nada más sentar mirando. Esto es un nivel muy, muy básico fisiológico. También es momento en que la respuesta de conectar, el, el instinto de conectar con otros es muy favorable. Si nos fortalecemos vinculándonos con otros y nos fortalecemos conectando con el amor que sentimos para las personas cuya seguridad en estas situaciones nos es importante, conectando con este amor, conectando con otros. Esto es como atender la respuesta inmediata. Pero cuando algo sucede que impacta a tantas personas, que, que provoca una pérdida que, que, que, que casi no podemos mirar, es muy importante no dejar que esto simplemente sea un evento que sobrevivimos y Qué alivio que nosotros llegamos al otro lado. Sí, es excelente que sobrevivimos y que el susto está bajando y estamos reponiéndonos. Es excelente. Pero ¿qué significa este evento para nosotros? qué sentido le podemos dar. Esto es manera de honrar los vínculos que tenemos con las personas que perdieron vida, su vida o vida de personas cercanas. Y aquí otra vez encontramos una pregunta grande. ¿Cuál, cuál es el significado de eventos como este. Eventos como este ofrecen diversas enseñanzas, no tienen un sentido, no, tienen, no son un castigo, y así lo hay que interpretar. Nosotros por la manera en la que respondemos y sacamos lecciones de lo que sucedió, estamos dándole significado y puede tener diferentes significados para diferentes personas. De no dejar pasar que un, una tragedia como esta simplemente sucede e intentamos reponernos y continuar, sino sacar lecciones activamente. Y para sacar las lecciones hay que mirar la experiencia, hay que entenderla, mirar nuestra reacción. Podemos aprender mucho de esto, no solo para conocernos mejor, sino ver qué fortalezas tenemos. y que quizás hay que fortalecer. En términos más amplios, reconocer qué pasó, la Tierra se movió. ¿Qué esto refleja? ¿Es algo que solo pasa en ciertos momentos? ¿Qué pasó? Y aquí desde el punto de vista budista, yo creo que desde punto de vista griega y de muchas perspectivas, esto es un reflejo de la transitoriedad, la naturaleza de cambio. Esto no es un evento único, aunque las pérdidas son únicas, pero el evento de vivir en un planeta donde la tierra se mueva y los vientos se muevan y la, los aguas se muevan. Estamos mirando desnudamente la naturaleza de la vida. y no somos los únicos que han vivido sismos, aquí en esta sala en Oaxaca tenemos personas que vivieron los terremotos en Nepal, el terremoto en Ecuador, el terremoto de 1985 en México, Y han habido otros terremotos en Pakistán, en Tíbet, en muchos otros lugares. Estamos viviendo parte de la realidad compartida en este planeta. Y reconocer esto es un punto de partida pero ¿qué nos enseña, qué nos hace reflexionar para nosotros? Uno es que la sensación de permanencia que tenemos es absolutamente relativa, como ya mencioné anteriormente, tenemos la sensación de haber estado en este mismo tiempo en este mismo lugar el tiempo que hemos estado aquí, verdad? En este retiro ya llevamos seis o siete semanas. Y tenemos la impresión de haber estado en esta misma área siete semanas. Pero la tierra está revolviendo, sí, sí. girando en torno a su eje. Y está girando el sol, el sol está girando el centro de esta galaxia. Y donde estamos ahora es completamente diferente. Y muy lejos de donde estábamos cuando, incluso cuando nos sentamos ahora mismo, frente a esta pantalla. Pero nosotros, porque... Relativamente parece, pensamos que es idéntico. Todos los átomos están moviendo continuamente. Nuestro cuerpo está cambiando continuamente. Pero relativamente parece al momento anterior, así que pensamos que es lo mismo. Y no es cierto, las cosas están cambiando todo el tiempo y esto simplemente es la realidad. Y por lo tanto ¿cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Dónde pensamos que vamos a encontrar refugio? En este momento en Puerto Rico ha pasado un huracán devastador. y hubo muchas personas que habían buscado refugio en Puerto Rico de otras islas en la zona después de ellos vivir toda la destrucción y trauma del huracán Irma. Llegan donde piensan que habrá refugio y otro, otro huracán. Y esto sí es momento de reflexionar qué es un verdadero refugio, que es un refugio realmente confiable. Y hay refugios relativos, y generamos mucho, pens mucho sufrimiento pensando que son refugios absolutos, permanentes. El refugio que nosotros necesitamos tiene que ser un refugio que no se va a volver a moverse, que no va a estar otra vez totalmente movido por vientos. Este es el tipo de refugio que necesitamos. Necesitamos saber dónde está, necesitamos saber dónde llegar, y necesitamos saber cómo extender este refugio a otros. Y este refugio, una tierra firme, que no se mueva, solo se encuentra dentro de la mente, del corazón, dentro de uno, el refugio de nuestra compasión el refugio de nuestra sabiduría, el refugio de nuestra confianza de tener recursos, el refugio de reconocer que yo estoy respondiendo, yo tengo opciones como responder, cómo voy a responder. Y cuando sabemos anclarnos en esta tierra firme, sabemos que tenemos muchas opciones, cuando uno está anclado uno puede mover en muchas direcciones, hay opciones, claridad, tranquilidad, ecuanimidad, estas son enormes fortalezas. y sí, si en momentos como este necesitamos saber conectar con ellas. Y si a través de este tiempo nos parece que no supimos conectar, entonces urge movilizar dentro de uno mismo, lo que se necesita movilizar, mover, para que uno sabe conectar, uno sabe volver a ponerse. Y no se trata de ser impecables en todas las respuestas, se trata de tener la resiliencia, de poder tomar forma después de que las cosas se mueven, saber dónde volver a conectar dentro de uno. Y si este proceso se llevó a cabo, esto es excelente. Y aquí en ese retiro, después de los dos eventos que vivimos, ver cómo las personas muy valientemente miraron sus respuestas y se repusieron era realmente inspirador pero nosotros disfrutamos de condiciones excelentes para hacerlo. Y si no tienen estas condiciones todo el tiempo como nosotros, hay que buscar momentos, y si no ahora, dejarte la tarea. Yo sí veo que tengo, yo tengo dentro de mí algo de, que yo no he desarrollado, no he aprendido realmente a aprovechar, necesito aprovecharlo y dejarte la tarea. Pero sí, esta es una pregunta existencial absolutamente básica. cuáles son mis recursos internos, cómo los utilizo, cómo los cultivo, fortalezco, y aquí viene la clave cómo los ofrezco y extiendo hacia los demás. y todos podemos ver en situaciones difíciles tener una persona en la, fi en la familia que mantiene mucha claridad o tener una persona en la sala donde, o en el edificio que se mantiene tranquilo y tiene su mente despejada y no se desconecta de su ecuanimidad ni de su empatía y puede emanar y ofrecer esta ecuanimidad, esta claridad, esta tranquilidad, esta sí es una aportación significativa. Así que encontrarlo, fortalecerlo, ya estamos generando la capacidad de extenderlo. Reflexionando sobre eh, los sismos, también sobre los huracanes, otra lección que es importante que nos demos es que nosotros tenemos una relación con la naturaleza. La tierra no es nada más una piedra inerta sobre la cual caminamos, y las comunidades indígenas y las culturas prehispánicas reconocieron esta relación con la naturaleza, ya hay muchas comunidades pre-revolución, no pre-revolución, muchas culturas eh, en diferentes partes del mundo, y definitivamente en el budismo esto es básico. No solo que tenemos una relación con la naturaleza, formamos parte de la naturaleza, no es la naturaleza y nosotros que tenemos una relación con ella, somos naturales a pesar de nuestra conducta a veces, tomamos parte de la naturaleza, ¿cómo estamos viviendo esta relación? ¿Cómo entendemos lo que pasó? y es curioso que en el idioma se guarda vestigios de un reconocimiento. Se dice, yo oí las personas se saben diciendo que la tierra sigue resentida. ¿Mm? Está resentida, así dice, ¿no? O sea, en el momento que hay terremoto se entiende que Está expresando su resentimiento. Esto es implícito en esta frase. Lo que no hacemos es reconocer en todos los demás instantes esta tierra es enormemente bondadosa. Es extremadamente generosa. Quizás es el mejor ejemplo de la generosidad. Da y da y da. Reconocemos que tenemos esta relación. Una relación que va más allá de los momentos en que se mueva. Y aquí llegamos a otro asunto importante de tener una manera de responder y aprender de esta experiencia que va más allá de lo inmediato. Y esto con los seres humanos siempre es el problema que tenemos. Hay un catástrofe, muchísima demuestra de solidaridad, de compasión, ¿no? y la respuesta realmente es, es ejemplar una sociedad civil real ¿no? en estos momentos, y esto indica que somos capaces de esto, pero no lo sostenemos, En este momento todos sabemos y podemos sentir Daniel Daniela es nuestra hija, y la conciencia nosotrica, la conciencia ¿no? de formar parte, de ser juntos, surge en momentos claves. En muy pocos días tenemos otro aniversario doloroso de Ayotzinapa, que para los que no son mexicanos era, era una, ay, cómo no puede hablar de tantas cosas tan dolorosas a la vez, era. Eh, una manifestación que estudiantes de la escuela normal estaban organizando. No hubo mucha investigación abierta. ¿Y, ¿Y se recuerdan? Yo soy 132. ¿Qué pasó? Surge ¿No? Toda, esta, toda esta bondad, esta compasión, esta determinación, este compromiso, cuando vemos los resultados de un problema grave. En el momento en que hay sufrimiento visible, lo que necesitamos es poder sostener este compromiso y sostener esta compasión para que esté disponible en momentos que estamos sembrando las causas de los problemas, no nada más cuando todo está justo frente a nuestra cara. Y esto así somos, cuando las cosas están inmediatas respondemos y después ya ya pasó, qué bien. Una amiga mía que está teniendo, eh, que tiene cáncer cerebral ha tenido eh, una cirugía importante, hace dos años era la primera. Y, le ofrecí a su esposo venir y él me dijo, todo el mundo la quiere rodear en el momento de tener la cirugía, esperemos hasta que se hayan ido y tú mejor vienes ven después. Y esto es muy común en estas situaciones. Toda la atención, toda la empatía, todo el apoyo, semanas, meses, a ver qué tanto dure. No. Hubo colectas y mucha determinación de hacer algo después del terremoto, los terremotos tan terribles en Nepal. 9.000 personas perdieron sus vidas en un país la población del país no es lo que hay en la Ciudad de México. Y mucha interés y mucha respuesta, ¿y ahora qué? Después de esto no se reconstruye en seis semanas. Necesitamos un compromiso de largo alcance, de continuar. de estar presente en el momento y en las condiciones en que estamos generando causas de sufrimiento, buscando maneras de ayudar, de asegurar que la siguiente vez que la tierra se mueva y va a mover, que la siguiente vez estamos mejor protegidos. y para esto necesitamos un compromiso sustentable Y a veces en momentos como este, lo que nos moviliza es una energía barata, de corto plazo, que es la ira. Aquellos, ¿No? incluso la malvada tierra resentida con nosotros, o ¿no? identificar a quién podemos señalar, de quién puedo detestar, quién puedo culpar, el arquitecto, aquel partido, etcétera. Y es cierto que necesitamos analizar las condiciones que permitieron que los edificios que cayeron se, se caigan, se caigan, se, se, caigan, se, se caigan, <coughs> colapsaran, no estoy buscando verbos sino gramática, subjuntivo o que se, se cayeran. Sí es importante, pero después de 1985 hubo muchísimo estudio y hay mucha información disponible. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo mantenemos la sensación de conexión, de compromiso, de importancia? Si es ira, la energía de la ira dentro de nosotros funciona muy paralelo a lo de sustos, adrenalina, ¿No? Exactamente neurológicamente la respuesta es muy parecida. Adrenalina, se para la digestión, se aumenta el latido para que haya más oxígeno en la sangre, las extremidades se movilizan para pelear o correr, por esto nos enojamos y ¿no? se suda y se tensa ahí. y la digestión queda paralizada. Y muy fácilmente ya hemos armado, si estamos traumatizados, hemos armado neuro, neurológicamente la base para simplemente convertirlo en ira, pero después necesitamos salir de esto y soltamos la energía y también con esto se va el compromiso, se va la determinación. por esto lo que nos urge es encontrar dentro de nosotros una fuente sustentable, inagotable, para motivarnos, para estar presentes con las personas que sufren no solo en este momento, sino a largo plazo, y sobre todo para trabajar para llevar a cabo los cambios necesarios que van a tomar tiempo. La mentalidad rapaz que tenemos con la Tierra, la inmensa explotación que está provocando o aumentando calentamiento global que hace que haya huracanes mucho más destructivos que generan des, como imbalance, desbalance en los elementos del planeta, ¿no? estos son procesos de largo tiempo y están muy metidas dentro de nosotros y en la cultura. Vamos a necesitar un compromiso muy estable, muy largo plazo para llevar a cabo los cambios necesarios. Y es importante que, se, que podamos contestar la pregunta, ¿de dónde? ¿de dónde viene este tipo de energía sostenedor a largo plazo? Porque identificar cosas pragmáticas que podemos hacer hay muchísimas y es importante hacerlos. y no estoy diciendo de no salir ahora mismo y recoger ladrillos y dar comida y ofrecer casa, esto no, absolutamente no No de esto se trata, no es de no hacer nada inmediato, sí hacer cosas inmediatas, pero no quedarnos allí, no satisfacernos que yo hice algo. o no simplemente pensar que está resuelto porque ya las personas regresaron a sus casas y ya está. Ir buscando más con una visión más amplia y ver las condiciones que permitieron que lo que uno ve surgió y ir a las causas y condiciones, no nada más el resultado visible. Aquí donde estamos, supuestamente hay una alarma sísmico sísmica, nos habían comentado, ah oh, no, hay una alarma que instalaron allá muy cerca, se oye por todo el pueblo, muy bien, no se oyó nada, ni la primera vez ni la segunda vez, y aquí salimos muy bien, muy muy bien, no se derrumbó nada, no hubo… No, aquí donde nosotros estamos en el pueblo podemos pensar no se hizo falta, pero ¿cuáles eran las condiciones que permiten que se invierte muchos recursos en instalar sistemas que no quedan mantenidos o revisados y que no están disponibles. No pensar, ah pues no pasó nada porque pues está bien, ah, a lo mejor lo repararán alguna vez. En este momento la sensación de estar juntos en esto, es una base excelente para generar la determinación. ¿De dónde podemos sacar esta energía de largo alcance que sigue con un, una determinación de hacer algo hasta que quede resuelto? No de la ira. Esto nos descarga, nos permite sentir que vivimos en el mundo donde hay gente responsable y los identificamos y gritamos maldiciones, da cierto consuelo, la verdad, de pensar que hay quien culpar esto, no es, ¿no? Pero señalamos el dedo a una persona y no a las condiciones, y señalando y expresando las palabras ya nos sentimos aliviados. Y las personas que sufren siguen sufriendo, y esto es por donde entrar, por la puerta de la compasión. Compasión que ve el sufrimiento de otro y no se desvincula hasta que esté bien la compasión es una energía que no nos desgaste, que nos mantiene más allá de los momentos. Y ahora, frente a este tipo de situación, se requiere que haya personas, y muchas, a las seis semanas, a los seis meses, que han construido, y movilizado, y encontrado, y construido dentro de ellos un compromiso que realmente se sostiene a largo plazo, de hacerse presente, no, no solo en el momento en que todos ofrecen su condolencia y su apoyo, sino en los momentos después, y sobre todo en los momentos que se están generando condiciones para nuevos ciclos de sufrimiento. Y así podemos realmente darle sentido a lo que nos sucedió en esta experiencia, y hacer que esta experiencia al fin de día tenga frutos para otros por lo doloroso que era vivirlo en el momento y por lo doloroso que ha sido para todos involucrados. Y si logramos hacer esto, nosotros realmente podemos empezar a estar fortaleciendo las relaciones que tenemos con la naturaleza, porque formamos parte de la naturaleza. Si nos fortalecemos internamente, si generamos más compasión, automáticamente, naturalmente, nos relacionamos de manera diferente, menos extraccionista, más consciente. Y lo mismo con la sociedad. Cada uno de nosotros es un hilo en el tejido social. Nos fortalecemos, este tejido se va a ir fortaleciendo. Y esto sí podría ser una manera de honrar eh, la vida de una joven que falleció eh, demasiado joven. Donde quiera que esté ella y cada una de las personas eh, que son nuestros hermanos y hijas y padres, aunque no sepamos cómo son, cómo eran sus caras y no sepamos dónde están o cómo se llamaban, eh, que donde quiera que estén en este momento, que eh, nuestro amor y nuestro compromiso de generarles un mejor mundo para su siguiente vida que, que les llega donde estén